...gestión de proyectos empresariales, porque tu vida es nuestro proyecto. Unidad 1. Vigilancia Tecnológica. Hola amigos, en estos días hablé con mi papito Gustavo... ...y le comenté que me surgió una excelente idea para iniciar mi primer proyecto... Él inmediatamente se alegró y me preguntó si ya había hecho una vigilancia tecnológica para mejorar la probabilidad de éxito del negocio. Yo de una vez quedé sorprendido. No sabía a qué se refería. ¿Vigilancia tecnológica? ¿Qué es eso? ¿Será complicado? Mi papá de una vez me explicó que es muy sencillo y que yo ya lo había hecho en las vacaciones. Recuerda, me dijo. Lo primero, para ir al viaje, elegimos el mejor destino con el fin de comenzar a planificar el viaje. Segundo, organizamos un presupuesto para saber si teníamos el dinero suficiente para el viaje. Tercero, buscamos dónde nos queríamos quedar, el hotel, restaurantes donde comeríamos. Luego, mi papá pagó todas las tarjetas de crédito y revisó que estuviesen con cupo por si las moscas. Mi papá preparó todos los documentos de identidad... Le sacó fotocopias y verificó los seguros del carro y de todos nosotros. También para tener mayor seguridad, consultó con diferentes aseguradoras y contrató un seguro adicional de viaje para prever cualquier problema. Recuerdo que todos investigamos en el aeropuerto cuánto equipaje podríamos llevar, las dimensiones y el peso. Para terminar, hicimos una investigación detallada del sitio donde íbamos a estar, sitios de interés, cómo movilizarnos. Mi papá me explicó que todo lo que hicimos fue una vigilancia tecnológica. Ah, entonces la vigilancia tecnológica es un proceso organizado, selectivo y permanente de captar información del exterior y de la propia organización sobre la ciencia y tecnología, seleccionarla, analizarla y comunicarla, para convertirla en conocimientos para la toma de decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios. ¿Cómo entonces trabajar con vigilancia tecnológica? Voy a explicarte tres características principales. Primero, debe ser organizada. Deben estar bien definidos sus objetivos, identificados claramente los responsables y la metodología que se va a emplear. No puede ser algo al azar. es sistemática. Se debe realizar, no de manera puntual o aleatoria, sino de forma continuada, con una periodicidad definida, bien programada. También debe ser selectiva. Se deben definir claramente las áreas sobre las que deseamos obtener información, para ser eficientes en el momento de la búsqueda. Pasemos entonces de la teoría a la práctica. Lo que vemos aquí es un ciclo de vigilancia teórico. Los modelos difieren, algunos pueden tener más o menos etapas. Primero, necesitamos tener un plan de vigilancia tecnológica que a partir de los objetivos nos permita identificar unas acciones a las cuales asignaremos unos responsables de dichas actividades. Importante entonces tener un plan. Segundo, búsqueda y recolección de información. Aquí lo que tenemos que hacer principalmente es identificar esas áreas clave, los conceptos que debemos buscar, quiénes son los expertos que me pueden dar a mí esa información, las fuentes de información. Entonces, en tercer lugar, tenemos una gran cantidad de información que está sin filtrar. Ahora necesitamos procesar, filtrar esa información y quedarme con la información relevante. Ahora necesitamos valorar esa información relevante, organizarla en un producto de vigilancia tecnológica previamente valorado que me servirá para llevar a la siguiente etapa. Entonces, ahora llegamos a una de las etapas más importantes, la difusión. Porque, ¿para qué tenemos toda esa información si no se comparte con todas las áreas? La información no es del que encontró la información, es de toda la organización y todas las áreas deben aprovecharla. Ahora viene la etapa de la toma de decisiones. ¿Qué ocurre con esas conclusiones a las cuales llegamos? ¿Qué se debe hacer con esa información? ¿Quiénes la van a aprovechar? ¿No hacemos nada? Lanzamos otra iniciativa, un nuevo proyecto, elaboramos una normativa y de aquí parte algo conocido como la inteligencia competitiva. Super fácil! Todo esto se convierte en un ciclo que podremos utilizar en cualquier actividad o proceso a desarrollar, a nivel personal o laboral. Las organizaciones serán mucho más competitivas ya que conocerán en cierta forma la actualidad e incluso el posible futuro. Esto les ayudará a tomar mejores decisiones. ...cuando se ha logrado implementar la vigilancia tecnológica en una organización... ...la misma planificación exige más y más... ...se convierte en una metodología que evoluciona... ...y se puede decir que su evolución se convierte en una inteligencia competitiva... ...una serie de documentos, informes, periódicos... ...que cada vez tendrán mayor relevancia... ...en el quehacer diario de las organizaciones... ...será la ruta a seguir de las organizaciones que encontrarán en esta información... ...datos sumamente importantes en la toma de decisiones... ...te invitamos... Después de esta presentación, continuar con el taller que se está proponiendo para esta unidad.